Para nosotros un honor el poder el tener aquí en el mármol ¿no? la obra, obviamente la inspiración de Francisco García Burgos, que vemos obviamente muy orgulloso de sus raíces, obviamente aquí representado por el Juanadino Mayor, nuestro alcalde de Juanadía. Eh, pero también vemos algo que es muy importante en la puertorriqueñidad, lo que son nuestros valores familiares, los valores obviamente de nuestra fe, eh, que uno puede ver plasmado a través de la técnica y a través eh, de la simbología de lo que él nos presenta hoy en esta eh, galería, que para nosotros es un honor el poderla tener para que artistas como ustedes puedan venir aquí y demostrar obviamente el talento que Dios le ha brindado. Y Francisco ha hecho grandes aportaciones en diferentes instituciones, unas públicas, otras privadas, haciendo sus aportaciones. Ha resaltado el nombre de Puerto Rico en diferentes países, diferentes lugares, donde ha representado dignamente a nuestro país. Gracias a todos. Eh, muchas gracias, señor presidente, de la Cámara de Representantes. Para mí es un verdadero orgullo estar aquí. Muchas gracias, Marco, eh, por la invitación. La yo voy a llevar siempre en el corazón. Gracias a ustedes por venir. Se han movido de diferentes sitios para estar aquí conmigo hoy. Y para mí es un verdadero orgullo de que estén aquí de verdad.